Los españoles tenemos los palos en el ADN. ¿Lo dudas? Para empezar, inventamos la fregona y el chupachups. El futbolín no sería lo mismo sin los palos. Los cigarrillos no son palos pero, ¿qué forma tienen? Pero ahí no acaba la cosa. En las cuevas de la Araña, en Micor, Valencia, junto al río Escalona, está la imagen de la escalera más antigua que se conoce. Una escalera formada por, ya te imaginas, palos. Esta habría sido usada hace 10.000 años para recoger miel o cera de una colmena.